Como ciudadana y empresaria comparto las ventajas del desplazamiento en bicicleta. La bici mantiene la distancia física con otras personas evitando el contagio. La bici ayuda a mantener descongestionado el transporte público y además es una buena combinación utilizar ambos simultáneamente. La bici ayuda a mantener bajos los niveles de contaminación cuyas partículas contaminantes afectan al contagio y empeoran la enfermedad. Además, la bici es saludable, económica, nos mantiene en forma, es eficiente y rápida para llegar a cualquier sitio ganando tiempo sin aparcar, sin estrés, aportando bienestar. La bici no hace ruido, ocupa poco espacio en las ciudades, es solidaria y aporta muchísima felicidad. Es un momento de reflexionar y quienes podamos colaborar utilizando la bici, como medio de transporte, solidarizarnos evitando contagios y contribuir con un medio de transporte ecológico y sostenible. Confiamos en tener la oportunidad de poder pedalear de forma segura cuando podamos salir a la calle. Para ello es necesaria una infraestructura ampliada con prioridad a los desplazamientos activos en pie, a pie y en bicicleta. Y con todo esto, un saludo y mucha fuerza y ánimo para salir adelante de esto.